Bien, son las 11 de la noche, 50 minutos. Continúan las actividades en conmemoración a la siembra del comandante supremo Hugo Chávez. Por ello, su pueblo le prepara un cohetazo y hay una vigilia en el cuartel 4F en la parroquia 23 de enero. Allá enviamos nuestra señal. Veamos. 11 de la noche con 50 minutos a esta hora desde el cuartel de La Montaña recibimos este contacto para llevarles a todos ustedes. Otro de los actos reivindicativos por los 10 años de la siembra del comandante eterno Hugo Chávez. El comandante eterno reposa acá en el cuartel de La Montaña una vez que se inmortalizó el pasado 5 de marzo del año a esta hora llega el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Hay un pueblo venezolano, mucha gente de Caracas, eh, hay. ...algunos invitados internacionales... ...dirigentes de los distintos poderes... ...además de algunos cadetes... ...de la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...están presentes acá... ...en el cuartel de la montaña... ...en esta vigilia... ...en la que... ...se reivindica... ...la memoria, el pensamiento... ...del comandante eterno... ...Hugo Rafael Chávez Frías... ...recordemos que... El día de hoy se inician estos actos conmemorativos para llevarles a todos ustedes todo el pensamiento, toda la acción del comandante eterno Hugo Chávez. Durante toda una vida, este hombre nacido en Sabaneta de Barinas en 1954. El comandante eterno que soñó ser pelotero, sin embargo, pues por cosas de la vida llegó a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la academia militar y desde ahí inició su lucha, rescatar el pensamiento de Bolívar. Y por supuesto en 1992, el 4 de febrero, tras los hechos del 27 de febrero, del año 1989, tres años más tarde, en el 92, el comandante eterno dijo por ahora los objetivos no fueron alcanzados y desde ahí inició su recorrido por las catacumbas del pueblo. A esta hora vemos cómo cantores, trovadores, pues están animando esta velada, esta vigilia, este acto reivindicativo. Con... El capitán Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela... ...con la dirigencia de la juventud el Partido Socialista Unido de Venezuela... ...los partidos del gran polo patriótico, el pueblo caraqueño de la parroquia del 23 de enero... ...presente acá, además de la parroquia de Katia la parroquia de San Juan... ...distintas parroquias de acá de Caracas presentes, milicianos, distintos cadetes... ...oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... presentes en esta vigilia, en este acto. Otro de los actos donde además hay invitados internacionales... ...hay eh, distintas personalidades, expresidentes... ...presentes en este acto, acá en el cuartel de la montaña. A esta hora inicia entonces la agenda... ...de actividades... Tenemos programado un cohetazo nacional que arranca aquí en este acto de la llamarada sagrada. En honor al comandante Hugo Chávez, dejamos con ustedes a nuestro vicepresidente, el primer vicepresidente del partido, Capitán Diosdado Cabello. Bueno, compañeros, buenas noches. Un saludo a todas y a todos. Hermanos, hermanas, en Chávez, en nuestro Chávez, ya vamos a llegar a un nuevo 5 de marzo, ¿no? Nuevo 5 de marzo, esos de... que le jorungan el alma a uno. Siempre hemos dicho que, que el comandante hay que recordarlo vivo, ¿no? Vivo, trabajando disfrutando, compartiendo, sufriendo, riendo, llorando. Es nuestro Chávez, igual que cualquiera de los que estamos aquí, igual que cualquiera de ustedes, hermanos y hermanas, igual que cualquiera de los hermanos y hermanas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que están aquí presentes, rendirle homenaje a Chávez no nos cansaremos. No nos cansaremos. Y quizás, quizás nos toque a nosotros dejar hoy las huellas de la palabra y la obra del comandante Hugo Chávez para que dentro de 200 años el mundo hable de Hugo Chávez. Y hable de Hugo Chávez como fue el líder, el conductor, el hermano, el combatiente, el soldado, el amigo, el hermano, el amoroso, el alegre. Lo que tuvimos la suerte pues, de compartir con él, sabemos de su espiritualidad, de su humanidad y de su amor. Así lo debemos recordar, siempre en vida. Y si queremos recordar a Chávez aún más, seamos como Chávez entonces. Cinco minuticos al día como Chávez, será el mejor recuerdo y el mejor homenaje que nosotros podamos hacerle al gigante, a nuestro gigante. Es nuestro, Chávez es nuestro. Nosotros nos podemos parar en cualquier parte del mundo y decir, aquí nació Bolívar y aquí nació Chávez, en esta patria, en este suelo, en este suelo. Y como él dijo un día, que como él dijo y lo asumió, pues que ya no era ni de su familia, sino que era de todos los venezolanos y las venezolanas, hoy Chávez es no solo de los venezolanos y las venezolanas, sino es de todos los hombres y mujeres que tienen deseos de libertad en el mundo. Chávez es el referente ético, moral, de lucha, de batallas y de grandes victorias. Es tan referente que 10 años después todavía hay gente que cree que insultándolo nos va a hacer borrar la imagen que tenemos del comandante. No hay forma ni manera que eso ocurra. Estos espacios que están aquí, que son para nosotros... No sé si el término adecuado es sagrado. Pero aquí... vive nuestro Chávez. Y... pase lo que pase, se conservará así por... los siglos de los siglos, yo estoy seguro. pues Los que vienen detrás, así lo van a permitir. Y lo, lo lograrán. Porque... recuerden... los momentos más duros, lo que ellos decían... que iban a... ¿Cómo se llama esto? A... A invadir, que iban a meterse aquí en el cuartel de la montaña. Bueno, vénganse para acá, que aquí los esperamos. Aquí los esperamos con la fuerza de Chávez, con el espíritu de este pueblo y con las ganas de seguir luchando. Y con las ganas de seguir luchando. Nosotros vemos dentro de la planificación, pues una serie de actividades, una serie de. Los hermanos de la Fuerza Armada, no sé si está previsto, pero ellos pudieran acercarse si quieren. O hay alguna actividad especial luego con ellos ahí. Pueden acercarse, sí. Pueden acercarse, sí. Si sí son tan amables. Hemos planificado y organizado una serie de actividades, algunas aquí en el Cuartel de la Montaña, otros en el Teatro Teresa Carreño. y se hizo un concierto extraordinario, hermosísimo, para recordar a nuestro Chávez. Uno no sabía al principio, con el nudo que tenía en la, en la garganta. Eh, qué hacer, pero al recordarnos de Chávez en cada una de esas canciones, en las imágenes que estaban en la en la en la pantalla, no le quedaba uno sino que una sonrisa. Una sonrisa amorosa. Nos llegó Rocinés que viene llegando, bienvenida, nuestra Rocinés Chávez. Y Yo creo que al final fue de sonrisa, María de recuerdos bonitos, de las cosas bonitas, de las cosas que enaltecen, de las cosas que suman amor, de las cosas que, que nos ayudan a aprender, a aprender. Diez años después Chávez es el maestro de nosotros, un maestro de nosotros. Entonces ahorita a las doce, nosotros recordamos este momento con un gran cohetazo nacional, ...en todos los rincones... ...recordar que esta es la patria y la tierra de Hugo Chávez... ...de Hugo Chávez Fría. ¿Listo? Aquí... ...ya está sonando en algunos lugares... ...ya debe comenzar... ...y aquí vamos pues... ...cohetazo en honor a nuestro comandante Chávez... ...que viva Chávez... ...Chávez vive... ...Chávez vive y vive... A esta hora escuchamos el cohetazo nacional, como lo dice el primer vice vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Ahí se escucha en todos los rincones de la patria de Bolívar y del comandante Chávez este cohetazo. Otro de los actos para reivindicar la memoria, la acción del comandante eterno Hugo Chávez. Un día como hoy, dentro de... 16 horas y 25 minutos exactamente, pasadas las 12 de la noche, el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías se inmortalizó, pasó a otro plano y el pueblo venezolano hoy 10 años después lo recuerda, le canta, muchas personas... Aún le lloran, sin embargo, con mucha acción reivindicándolo, siendo como Chávez, como decía el capitán Diosdado Cabello, además acompañado de una de las hijas del comandante eterno, Rosinés Chávez, hay dirigentes, invitados internacionales, el pueblo caraqueño presente acá en el cuartel de la montaña, así como en los distintos rincones de la patria, presentes y el cohetazo, pues... Hace recordar la risa, la música, la palabra, el abrazo de las personas presentes acá en el cuartel de la montaña, recordando al comandante eterno Hugo Chávez. Ahí uno de los temas del cantor del pueblo, Ali Primera. ...y el cohetazo presente, la patria es el hombre, suena a esta hora acá, hay mucha gente por supuesto con sonrisas, con lágrimas... ...recordando, viendo al firmamento y recordando el fuego sagrado que despertó el comandante Hugo Chávez un 4 de febrero de 1992... Cuando nos dijo por ahora, los objetivos no fueron alcanzados y sin embargo, con mucha valentía, pues, asumió esa rebelión cívico-militar. Mucho sentimiento a esta hora se respira en el cuartel de la montaña, muchas velas encendidas en esta vigilia. Se abre una de las puertas del cuartel de la montaña, donde... ...reposan los restos del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías... ...en la flor de los cuatro elementos. Es donde está acompañado por Simón Rodríguez, Ezequiel Zamora... ...figuras de Ezequiel Zamora, de Simón Rodríguez... ...y por supuesto del libertador de la patria, Simón Bolívar. Acompaña esta flor de los cuatro elementos... ...que realizara, ideara, construyera nuestro gran fruto vivas... ...además el arquitecto, quien explicaba que esta flor de los cuatro elementos... ...donde está la tierra, el fuego, el agua y el viento. Suena esta hora además de los cohetazos en todo el país. Ali Primera, La Patria es el Hombre. Mucha gente presente acá, acompañando el pueblo caraqueño. Vemos a invitados internacionales, dirigentes de los distintos poderes del Estado venezolano, a la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Distintos líderes, movimientos sociales. A mi crucita de mayo le puse su florecita. Pa' que me quiste este llanto que cantando no se quita. La patria es el hombre muchacho, la patria es el hombre. La patria es Hugo Chávez, la patria es el hombre. La es el hombre, muchacho, la patria es el hombre. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre. Pajarito, pájaro y flor, que se eleva al cielo y canta, cardenal y cundi amor. Papagayo, gallo, cantor, pajarito, pájaro y flor, que no muera la esperanza, ni el combate ni el amor. Papagayo, gallo, cantor, pajarito, pájaro y flor, que se eleva al cielo y canta, cardenal y cundi amor. Papagayo, gallo, cantor, pajarito, pájaro y flor, que no muera la esperanza. Ni el combate, ni el amor. Ali Alejandro primera con su música, con su cuatro, animando a las personas que están acá presentes a esta hora en el cuartel de la montaña. Escuchamos parte de lo que vive el pueblo caraqueño desde el cuartel de la montaña. Fue Bolívar ayer, pero hoy viene de regreso. Vámonos pa' allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Dicen que Bolívar trae furia y coraje por dentro al ver que nos han quitado lo que él dejó siendo nuestro. Dicen que viene caliente por nuestro comportamiento, al dejar caer su espada, y también su pensamiento, vámonos para allá, vamos a su encuentro, vámonos para allá, vamos a su encuentro, dicen que viene a caballo, pero... En la patria La patria es una mujer Y el regreso Para amarla Contra los que se desvelan Tan solo por disfrutarla Y en vez de darle caricia Lo que hacen es manosearla Vámonos pa' allá Vámonos para allá Vamos a su encuentro si Jesucristo sacó los mercaderes del templo, Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo, Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Vámonos para allá. Vámonos pa' allá, vamos a su encuentro, Vámonos pa' allá, vamos a su encuentro, Vámonos pa' allá, vamos a su encuentro. Anima de San Benito, Líbrame de la culebra, Que del mantuano me libro yo, Si la culebra es la misma, ¿Quién es el mantuano hoy? Café tostado,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 para allá, vamos a su encuentro vámonos para allá vamos a su encuentro, vámonos para allá vamos a su encuentro Este es el ambiente que se vive a esta hora desde el cuartel de la montaña Seremos, donde bueno, se abren los caraqueños las puertas está de acá del de, recinto, recinto donde está nuestro comandante. De comandante Vamos a tomar algunas eh, decisiones de cuidado allá adentro para la visita. Ordenémonos. Hay un personal que ya ha estado trabajando durante todos estos días. Les agradezco por favor que nos cumplamos las instrucciones que ellos nos den para que todos podamos pasar y estar al lado de nuestro comandante. Recuerden. El que se quiera rendir, pregúntele a Chávez. Aquí todos los que estamos aquí, vamos en primera línea. Pero si conocen a alguien que se quiera rendir, tráiganlo mañana para acá. Y se lo ponen al frente a Chávez, para que Chávez le, le grite, no te rinda, muchacho. No te rinda, muchacha. Quedan muchas batallas y no nos estamos enfrentando a un enemigo sencillo. No estamos enfrentando al imperio más poderoso de todos los tiempos, pero yo les aseguro que nosotros venceremos. Vamos. Pues. Con Chávez siempre. A esta hora se inicia el ingreso al cuartel de la montaña, donde reposan los restos del comandante eterno Hugo Chávez. Desde el pasado 15 de marzo... Del 2013. Escuchamos a Lee Alejandro I, además, quien sigue entonando temas en honor al comandante eterno Hugo Chávez. tiempo para tristeza. Mi alma canta la voz de Chávez. Mi pueblo habla con el gigante. Mi alma se enciende. Cuando mi patria lo besa, en esta tierra valiente no hay tiempo para la tristeza. Ya ves tu sabiduría, guiando siempre con tu luz. Esa inmensa gratitud te ama el pueblo todavía. Ya los amaneceres en tu palabra esperanza. La historia como una lanza, eleva nuestra conciencia, la dignidad de tu raza, hermano, viene en tu esencia. Mi alma canta la voz de Chávez, mi pueblo habla, por el gigante mi alma se enciende. Cuando le hacemos canciones en esta tierra valiente no hay tiempo para las traiciones. No regalaste guellano que inundó tu corazón, heredando la pasión de tu abuelo que cabalga. Arañaste mamá rosa como una la hora sombría. No quiere la burguesía que un cuatro siga tu prosa, como lo hizo Florentino, que espantó la mala cosa. Mi alma canta la voz de Chávez, mi pueblo habla con el gigante, mi alma se enciende. Cuando mi patria lo besa, en esta tierra valiente no hay tiempo para la tristeza, en esta tierra valiente hay tiempo para su nobleza. Escuchamos a Ali Alejandro I, antes a Ricardo Linares, quienes han estado... PRESENTES DURANTE LA NOCHE DE HOY EN EL CUARTEL DE LA MONTAÑA, EN ESTA VIGILIA, COMO ACTO PARA CONMEMORAR, RECORDAR. AHÍ VEMOS A LA DIRIGENCIA DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA, EN LA FLOR DE LOS CUATRO ELEMENTOS, LUGAR DONDE REPOSA EL COMANDANTE ETERNO HUGO Chávez EL DISEÑO DEL MONUMENTO REALIZADO POR EL ARQUITECTO FRUTO VIVAS REPRESENTA estos cuatro elementos, fuego, viento, tierra y agua, emulando la metáfora del de renacer de la patria. Como lo dijo el comandante eterno Hugo Chávez y como nos lo recuerda ahora el presidente Nicolás Maduro, quien pues ha hablado del renacer de la patria en este 2023. El fuego representa la intensidad de los ideales del comandante eterno Hugo Chávez, sustentado en el libertador Simón Bolívar. El segundo elemento es el viento que corre libre por el espacio, que vio crecer el proceso de la revolución, un 4 de febrero de 1992, cuando el comandante dijo por ahora, y que viene desde Miraflores, lugar donde se hicieron realidad los sueños del comandante Chávez. La tierra, que es el tercer elemento, refleja la firmeza de la roca, ideales inculcados en la patria. Mientras que el agua que brota en la fuente del sarcófago representa el amor irrenunciable que entregó el comandante Chávez hasta el último momento, las 4 y 25, un día como hoy, hace 10 años, un 5 de marzo del año 2013. Seguimos escuchando a Ali Alejandro I de todo el pueblo hay su dignidad y con el alba van los muchachos y con su ejemplo Zamora acompañó Zamán de Ejemplo en una sola voz Saman de Huere Impulsa sus pasos En grito amado En una sola voz El creador, el artista popular Con los obreros e intelectuales En colectivo por nuestra identidad Llegó la hora de los valientes Alta la frente con dignidad ¡Crezcan los hijos, viva la patria, siempre abrazando la libertad! ¡Crezcan los hijos, viva la patria, siempre abrazando la libertad! Hay una canción que en esta vigilia le voy a pedir a todos los bolivarianos que la canten. Es la obra prima de nuestro querido cantor Ali Primera. Pero que describe el bolivarianismo que nuestro Hugo Chávez nos dio. Vamos a cantarla todos pues.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 Y esto lo conversaron Bolívar y el carajito, debajo de un arbolito que se salvó de la quema. Debajo de un arbolito que se salvó de la quema. No es verdad, Simón Bolívar.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 Al pueblo, tratan de quitarle la memoria. Escuchando pues el eso, tema Bolívar Bolivariano, de el cantor del este pueblo, Ali Primera, y, y muerte, con estas imágenes que se generan que de hasta de ahora desde el cuartel de la montaña, nosotros despedimos esta transmisión y regresamos el contacto al estudio. Adelante. Gracias al compañero Juan Pablo Palma desde el cuartel de la montaña en la parroquia 23 de enero, Caracas. En el marco de las actividades y un cronograma amplio de actividades en conmemoración a los 10 años de la siembra del comandante eterno de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías.